Muchas gracias, Amado, y a toda la gente que nos está mirando en este momento. Mire, nosotros queremos hacer referencia e identificarnos totalmente con la denuncia que hiciera ayer Daniel, eh, uno de los integrantes del ARC Colective, donde eh, informaban a toda la población que su cuenta de Instagram había sido, eh, o había estado siendo utilizada por personas externas, o sea, que no eran ellos. Dan las informaciones desde que desde el primero de mayo no subían informaciones a su cuenta y cuando van a investigar qué es lo que estaba pasando, de diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo habían estado ingresando a su cuenta y además de esto, una cantidad de horas excesivas que no correspondía con el uso que ellos le dan a su red social. Eh, nos sorprende, vamos a decir, aunque de alguna forma sabemos que esto pasa, pero nos sorprende ver que a jóvenes que tienen iniciativas diferentes eh, de hacer política o buscarla, llamar la atención tanto desde el gobierno, a quienes nos dirigen y a los candidatos políticos y a la política en sentido general. Nosotros tenemos un vídeo que queremos poner para eh, sumarnos a esta denuncia y el rechazo total al mismo acción a, a este accionar eh, ilegal, ilegal sobre todo y si se quiere de, de alguna forma eh, querer amedrentar. No es posible. De vía siciliana. No es posible, señores, amigos televidentes, que las cuentas privadas de personas u organizaciones, independientemente de cuál sea el fin de la misma, esté siendo hackeada o terceros estén eh, utilizándola o entrando para ver si tienen algún tipo de información que les pueda eh, ellos utilizar o ver qué están haciendo los demás. Esta organización, la colectivo que se ha hecho eh, muy conocida en nuestro país por la manera contundente en que le hacen preguntas a los candidatos, preguntas que muy poca gente en la República Dominicana se atreve a hacer. Y hay que destacar que los muchachos no tienen una identificación política más allá del interés de obtener respuesta. Muy puntuales, muy certeras y que intrigan mucho a quienes la escuchan. Esto es una de las características que tiene el arte colectivo. Tanto César como Daniel, que son hermanos, han estado haciendo un trabajo muy interesante, muy diferente y una manera responsable de la juventud, de identificarse con los temas políticos y sociales de nuestro país, escenarios no tan relajados, delicados o bonitos para eh, entrevistar o hacerle preguntas a los candidatos. Vamos a poner el video de la denuncia que ellos hacen eh, a través de la misma cuenta, cuenta de Instagram. Vamos a escuchar a, a, a Daniel. Tenemos par de días sin subir nada y la razón es que fuimos hackeados. Nos dimos cuenta porque hay una parte en Instagram donde tú puedes ver cuánto tiempo tú duras en tu cuenta diariamente y eran horas completamente desproporcionadas, dígase, 14 horas diaria, por ejemplo. Luego de esto, por la sospecha, fuimos a otra parte de Instagram donde tú puedes ver cuántos y cuáles dispositivos están dentro de tu cuenta en cada momento identificamos un teléfono Samsung desde Stayway que estaba dentro de nuestra cuenta desde el día 5 de mayo y que no pertenece a ninguno de nosotros. Le decimos esto porque no sabemos si alguno de ustedes recibió algún mensaje inapropiado de parte del ART. Tampoco sabemos la intención ni quiénes estuvieron detrás de todo esto. Pudieron haber enviado algún mensaje desde nuestra cuenta y borrarlo para que nosotros no lo viéramos. No sabemos su intención, pero si su intención fue meternos miedo, quiero que sepan que no lo lograron. Todo lo contrario, lo que hicieron fue echarle más leña a este fuego. Eh, si alguien tiene algún consejo de cómo nosotros podemos proteger nuestra cuenta para evitar situaciones similares en un futuro, eh, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Mientras tanto, seguimos trabajando y aquí no hay miedo. Sumarnos, sumarnos y denunciar esto, por eso quise eh, traerlo acá al espacio. No es posible que estas cosas sucedan, o sea, tú tener tu cuenta privada, como decía, ya sea una organización o una organización político-social, una organización religiosa, su cuenta privada, nadie tiene el derecho a indagar, inmicuirse y mucho menos a entrar desde otros dispositivos para ver lo que usted está haciendo. Señores, nosotros debemos de respetar a quienes tienen ideales diferentes, respetarlo en el sentido de que no se busque amedrentar. Ciertamente ha causado impacto en la República Dominicana y quienes usan o dan seguimiento a nivel de redes a la política y a todos los temas sociales de nuestro país. La manera en que los muchachos, en este caso es César que está hablando, eh, Daniel, eh, la manera en que los muchachos hacen eh, estas preguntas en las redes, las preguntas que le hizo la Colectiva colective tanto a Gonzalo Castillo a Leonel Fernández, a Guillermo Moreno, a Luis Abinader y destacar que solo Guillermo Moreno y Luis Abinader han respondido porque ya los demás no responderán eh, no se atreve nadie a hacerla no lo han hecho, ni lo van a hacer ninguno de por ahí de los influencers ni la han hecho ni la van a hacer a través de los medios porque no tienen la suficiente valentía vamos, vamos, a, a, vamos a una llamada telefónica buenos días Sí, buenos días ¿Quién Buen nos día. habla? ¿De dónde nos habla? De San Pedro de Macorís ¿Desde San Pedro? De, de San Pedro ah. de <ríe> eh, Mira, déjame explicarte algo Yo estoy viendo el programa Tú sabes que lamentablemente este país, este pueblo Ahora mismo lo que se vive es de, del escándalo y de la, y de los bultos Todo el mundo que crea una página, que hace lo que sea Lo que quiere es buscar sonido. Mi mamá es una señora de 70 años y les hackearon la cuenta y estaban llamando gente de que querían que mandar una caja, o una cosa. A uno más... ¿Te la hackearon? entonces sea, a todo el mundo... De Ellos pueden hacer suceso, pero la... Está más sonido de la cuenta. Muchas gracias. Esas gán. son cosas que, que, que tienen poco sentido, porque a cualquiera sí. se lo hacen. Y esa daña que le he hecho en ella fue que, yo, que la mamá mía aquí quién entrevista. ¿Usted, ¿Usted entiende que está correcto que lo hagan? No está correcto, mi amor, pero okay. que estoy buscando más sonidos de la cuenta. Tú no sabes que es así. Joel Martínez hackearon el WhatsApp, ¿verdad? Sí, mm, una pero, tragedia. pero por Dios, muchísimas gracias mi amigo televidente, mire no es lo mismo, tenemos que diferenciar las cosas y delimitarlas, no es lo mismo que a usted le, ha le hackeen su Facebook para pedirle a los amigos que usted tiene en su red, que le manden mil pesos, que le manden dos mil, que es un enfermo, que le hackeen el Whatsapp eh, y que no es que lo hackean, es que le piden el código, porque hackear es cuando lo hacen desde otro dispositivo que se lo toman. O sea, que usted le manda el código eh, a la gente, sin darse cuenta, porque como que lo envuelven. Entonces, lo que quiero decir, no es lo mismo que usted le hackeen usted eh, le, le tomen su WhatsApp, a mí me lo hicieron, pero para pedir dinero. Ahora, cuando vemos que hay personas o ciudadanos, o en este caso jóvenes, con, el cual, con los cuales nos identificamos totalmente, que estén haciendo uso de su red social, una organización... Una organización que tiene lineamientos muy definidos en obtener respuestas eh, y que la hacen de manera contundente. No vamos a pensar que el hackeo que le hicieron a los muchachos a nivel de Instagram es el mismo que tal vez le hicieron a su mamá, que usted dice que tiene sesenta y pico de años. O sea... Hay algo más detrás de esto. Saber qué se está haciendo a través de, estas, de esta red que tiene o que puede tener un impacto importante en mucha gente a nivel de las redes sociales. Y otra cosa también es qué conversaciones o qué se hace o con quiénes conversan. Señores, yo hablo de esto y me llega a la mente y recuerdo el caso de Miriam Germán. O sea, Miriam Germán no le intervinieron el teléfono porque querían eh, pedir dos mil pesos ni cinco mil. O sea, son cosas totalmente distintas. Ante todo esto, cierro diciendo que tanto eh, en lo particular como muchísima gente se ha sumado en defensa de estos jóvenes, señores, que de manera desinteresada hasta el momento, de manera desinteresada han tomado esta iniciativa. Usted puede ver el historial y el perfil. Nosotros lo entrevistamos acá. Y vemos que no hay otro fin más que el que tenemos muchos dominicanos, que el que tienen muchos jóvenes, de obtener respuestas eh, reales de los candidatos. Más allá de preguntarle que, qué artista te gusta, que si me gusta Chayanne, que si yo de dónde vengo, que, que soy súper exitoso, una desfachatez eh, y una falta de respeto. A todo el hombre que trabaja en este país que hay que quemarse mucho las pestañas para usted eh, obtener algún nivel de estabilidad de económica en su vida. O sea, más allá de esas preguntitas ligeras y light que hemos estado viendo en los últimos días en las redes sociales, que no son más que estrategias de campañas, que no buscan profundizar e indagar en las visiones y en el comportamiento de uno u otro, de uno u otro candidato que busca representarnos. En cargos muy importantes como un, un vice, como un candidato a la presidencia de la República. Entonces, así no. Eh, dicho esto, quiero eh, tengo una imagen a, ahí a propósito de preguntas, de respuestas, de debates. Nada, nada más y nada menos que para el 15 de junio, Finjus eh, pues ha propuesto, ya ha confirmado los tres candidatos, tanto Guillermo Moreno, Luis Abinader y Leonel Fernández. El 15 de junio a las 8 pm eh, Habrá debate en la República Dominicana O un encuentro más bien con los candidatos Gonzalo Castillo no participará Porque la frase de Gonzalo Castillo es Vamos a trabajar ¿A qué le llama a trabajar? Él le llama a trabajar y debo de repetirlo hoy, ayer lo dije. Él le llama a trabajar, a llevarle el gas, a llevarle el agua, a llevar los, los cascos protectores, a llevar las fundas con su cara, a llevar las canastas eh, a las embarazadas. Eso es la, la visión de Gonzalo Castillo de vamos a trabajar. Pero nosotros no sabemos, más allá de los anuncios trabajados, editados, leídos en un teleprompter, ¿qué piensa Gonzalo Castillo? Así es, muy bonito, muy bonito. Y lamentablemente vimos... Que eso eh, realmente me da pena en el último encuentro que tuvieron los candidatos ahí hay varios videos de la situación que nosotros conocemos que tiene el candidato oficialista de la oratoria de la comunicación y la debilidad que tienen este sentido de ibanar ideas de poder profundizar en un tema sin que se le enreden los cables en buen dominicano en uno de esas alocuciones dijo que cuando él sea candidato en el en el agosto de en agosto del 2016 en el 2020, Gonzalo Castillo, que usted eh, sería presidente eh, en agosto del 2020 si gana. Y un sinnúmero de cosas, qué triste. Pero nosotros necesitamos conocer qué piensan y cómo se desenvuelven. Y creo que es un elemento importantísimo de un presidente la comunicación. Poder referirse o dirigirse a su pueblo sin esta limitante. Bien, gracias Carolina Medina por tu comentario. Y vamos a ver eh, qué hay en nuestro... WhatsApp. Tenemos muchos. De nuestros mucho amigos mal. televidentes que nos hacen el feedback por esa vía. Vamos a ver, entonces iniciamos con Andri de San Martín. Dice: Yo les ruego a Dios que no sea así porque el pueblo ya no aguanta más en relación a una, la pregunta del día, que es la siguiente. Vamos a ponerla ahí para que se, los amigos sepan a qué ella se refiere. Sobre una segunda vuelta para o, elegir al el próximo ve votar, presidente. ve a votar, ve a votar y los tuyos a votar para que no haga segunda vuelta. Andri dice que les ruego.